Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y estamos en el módulo número 2 de este curso de creación de contenidos orientados a la venta. Como te dije desde el principio de este curso, que si no lo has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo vayas. Te voy a dejar acá arriba una tarjetilla para que vayas a ver el primer módulo y sigas este curso desde el principio. Quiero... Que esta formación online totalmente gratuita te ayude a crear contenido de forma estratégica y sobre todo que todo ese tiempo que estás invirtiendo en crear contenido sirva para generar potenciales clientes para tu negocio. Que no estés perdiendo el tiempo y por lo tanto perdiendo dinero en crear y crear y crear contenido, hacer reels, bailar, señalar cartelitos, editar todos esos... Eh, vídeos, pero que luego te sientas frustrado o frustrada porque no ves ningún tipo de resultado aquí lo que te voy a enseñar es a crear un plan de comunicación digital para que realmente consigas que todo el contenido que estás creando se convierta en clientes para tu negocio y por eso en este módulo número 2 vamos a hablar acerca de uno de los pilares fundamentales que tenemos que trabajar a la hora de crear contenidos y que es la diferenciación Seguro que habrás escuchado hablar de esto en muchísimas ocasiones, pero realmente no basta con decir soy diferente, quiero hacer cosas diferentes, me diferencio, mi propuesta es diferenciadora, sino que tienes que demostrarlo. ¿Cómo puedes demostrarlo? Te lo voy a contar en este video ahora a continuación, pero antes quiero invitarte que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube, actives las notificaciones porque cada semana hay un nuevo vídeo y no quiero que te pierdas ninguno de los que se vienen de este curso y de otros contenidos de venta, marketing y comunicación digital que comparto siempre aquí dentro de este canal. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de uno de los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar a la hora de crear contenidos y que es la diferenciación. No basta con decir soy diferente, lo que hago es diferente, mi propuesta es diferente, porque esto es algo que se dice mucho, pero realmente cuando vamos a ver los papeles, cuando vamos a ver las cosas sobre el terreno, realmente nos encontramos con que todo el mundo dice que es diferente, pero luego no lo demuestra y no quiero que sea tu caso. No basta con decir que eres diferente, tienes que demostrarlo. Esto es algo que no me canso de repetir. Y esto es algo que tenemos que demostrar no solamente en una reunión de, de ventas, en una llamada de, de ventas, o con nuestra propuesta de, de valor para las personas que compran nuestros programas, formaciones, productos o servicios, sino que también es algo que tenemos que volcar en nuestros contenidos. En el primer módulo te hablaba acerca de que el contenido tiene que estar orientado a generar esa conciencia en cliente para que entienda cuál va a ser el valor que le vas a aportar si trabaja contigo para que entienda por qué eres su mejor opción para que entienda también evidentemente que te necesita y que es mucho más fácil delegar determinada tarea en ti comprarte una, una formación y aprender contigo porque tú eres una persona que ya sabe hacer eso que él no sabe no sabe hacer y que es mucho más fácil hacer contigo y eh, también, evidentemente, para que vea que realmente compensa trabajar con, contigo a diferencia de otras personas, otras propuestas que ha visto dentro del, del mercado, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos que trabajar esa diferenciación, no solamente dentro de lo que es nuestra propuesta de valor para las personas que ya deciden comprarnos, sino también dentro de nuestros contenidos, dentro de los canales que vamos a utilizar como parte de nuestra estrategia de comunicación. Te decía en este primer vídeo, y por eso te he dicho al principio que es tan importante que, que lo veas para que puedas seguir todo el hilo de este curso, que vamos a utilizar distintos canales como parte de nuestra estrategia de comunicación. El email marketing, un blog, puede ser un podcast eh, y distintas eh, redes sociales. Esto no significa que tengas que estar en todos los canales, pero sí que deberías por lo menos trabajar una red social, trabajar tu lista y también tener, por supuesto, optimizada tu página web si es que cuentas con este recurso dentro de tu negocio, ¿vale? Entonces, tenemos que establecer eh, dentro de, de estos canales que hemos, que hemos seleccionado y que hemos empezado a, a trabajar como parte de nuestra estrategia de comunicación qué vamos a hacer para ser diferentes. ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestra audiencia? Esto implica trabajar mucho lo que es nuestro tono de comunicación. Imagínate que tú entras ahora en eh, mi cuenta de Instagram, te voy a poner eh, ese, ese ejemplo, y te encuentras con una Cecilia que eh, te está compartiendo consejitos y te habla así, te dice, hola, ¿qué tal? Mis corazones... Eh, no sé, bueno, no, ni siquiera me sale, como, como verás. No es mi personalidad, no es mi forma de ser, no es mi forma de comunicar. Si entras dentro de mi cuenta de Instagram, si entras dentro de mi lista o estás viendo este canal de YouTube, te vas a encontrar con una misma persona, ¿sí? Entonces, esto es algo que parece evidente, es algo que quizás digas, Cecilia, yo soy siempre la, la, misma, la misma persona, pero que muchas veces no está volcado, no está trabajado dentro de las marcas. Quizás un copia hecho, por ejemplo, eh, los textos de la página web y ha tenido un tono de comunicación que era el propio de ese, de ese profesional. No porque sea un mal profesional, sino porque si tú misma no conoces cuál es tu tono de comunicación, esa persona probablemente ha hecho lo que mejor le parecía que, que podía hacer y le ha transmitido eh, tu, tu mensaje de la mejor forma que supo hacerlo con la información de la que disponía, ¿sí? Entonces, entras en la web y te encuentras con eh, una persona que es muy, muy directa, es muy, muy cañera, ¿no? que, que venga, va, toma acción, vamos, da el paso, yo te acompaño, no te quedes, no sé qué, no sé cuánto, y de repente entras en Instagram y te encuentras con una persona que... Eh, de repente te pones llamadas a la acción como mucho más, eh, como, ¿cómo decirlo? ¿no? Eh, muchos más suaves, ¿no? Bueno, eh, quiero leerte, te voy a prestar toda mi atención, estoy aquí para escucharte, eh, te mando muchos besos con mucho cariño, ¿no? O firman con mucho amor tal persona, algo que se ha puesto como bastante de moda, ¿no? El crear como post en donde parecen... Eh, una especie de cartas en donde el otro firma, ¿no? el creador de contenido firma con, con mucho amor, no sé qué, y es otra persona totalmente distinta. Y esto genera una eh, incoherencia total en la marca, genera desconfianza en el cliente y genera poca claridad. Realmente es imposible que una persona pueda comprarte si no entiende con claridad quién eres, qué propones, cómo eres y cuál es tu forma de eh, trabajar y de ser vale todo esto tiene que ir unido entonces siéntate piensa cuáles son los rasgos de mi personalidad que quiero volcar dentro de mi marca cómo quiero que sea mi tono de comunicación y ese tono de comunicación tiene que ir adaptado a todos los canales que vayas a utilizar vale entonces Volviendo al tema de la diferenciación, estoy insistiendo tanto en esto porque es primero eh, muy importante tener en claro ese tono de comunicación y ahora sí, vamos a buscar la diferenciación con ese tono de comunicación claro. Es decir, yo ahora sé que quiero ser una persona eh, un poco... Eh, Cañera, vamos a decir, ¿no? Te voy a poner, por ejemplo, mi, mi, propio, mi propio ejemplo. Entonces, desde eh, ya tener la idea, el concepto de cómo soy, qué es lo que me define, qué es lo que la gente más valora de, de mí, ¿no? De haber hecho también un estudio de el, del mercado, de haber hablado con mis clientes, de haber hablado con mis alumnos, también digo, vale, esto es algo que la gente valora, que le gusta, un motivo por el que me compra y lo voy a volcar totalmente en mi marca. De aquí ya tengo claro que el tono de comunicación que voy a usar dentro de mis redes sociales, dentro de mi lista, dentro de mi, de, dentro de mi página web va a ser un tono retador, un tono donde nos estamos como eh, picando, un tono donde te estoy incitando a que te muevas, a que hagas cosas, a que... Eh, tomes acción y también evidentemente estoy atrayendo a personas que se sienten evidentemente alineadas con este tipo de, de personalidad, es decir, a mí no viene alguien a decirme, Fu, no, a mí es que me da una pereza, eh, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no, todo lo contrario, cuando tengo llamadas de venta con potenciales clientes, justo lo que me cuentan es, oye, Cecilia, mira, me gusta trabajar con, contigo, quiero trabajar contigo porque eres cañera, porque me vas a, a meter marcha, porque quiero tomar acción, porque estoy cansado de eh, no moverme, de no ver resultados, ¿vale? Entonces, tu comunicación también va a hacer que atraigas a un tipo de cliente u a otro, ¿vale? Entonces, Definimos cuál va a ser ese tono de comunicación para identificar cómo nos vamos a diferenciar. Ahora, habrá personas que eh, cada una, en realidad, cada uno de nosotros tenemos esta, esta personalidad que es propia. ¿sí? Con esto lo que quiero decir es, no es cuestión de me voy a poner a mirar marcas que sean cañeras y a copiar exactamente lo que hacen. Tienes que encontrar tu propio estilo. Tienes que encontrar tus propios términos, tienes que encontrar tu propia identidad verbal tienes que crear tu propio universo verbal, es decir, cuáles son esos términos, esos conceptos que son solo míos, yo por ejemplo hablo de ventas con Herset, no hablo de ventas hablo de ventas con hearset, Sí, es mi propia forma de ver las ventas, es mi propio consejo, soy de hecho la autora intelectual del término ventas con Herset y es eh, Parte de, parte de mí es mi, es mi propiedad, lo tengo registrado a mi, a mi nombre, ¿vale? Entonces es algo que me diferencia, ya es un concepto distinto a todo el resto de personas que hablan del tema de, de ventas. ¿Qué otra cosa me diferencia? Pues esta actitud cañera siempre, no importa la red que sea, no importa el canal que sea, en mi lista de email marketing te encuentras con una persona cañera, una persona que te dice las cosas de frente, una persona que te dice las cosas de forma directa. En estos vídeos estás viendo exactamente lo mismo, yo no te estoy aquí hablando de ay bueno, a ver si lo haces, no lo haces, te vendría genial, no, te estoy todo el tiempo metiendo energía y diciéndote, venga, tienes tarea, hazlo, suscríbete, mírate este vídeo, ponte a trabajar en esto, haz aquello. Entonces, como verás, hay una coherencia dentro de, de la marca y eso es lo que va a hacer que consigas finalmente diferenciarte. No es solo cuestión de, ay no, soy diferente porque cuido a mis clientes, porque les doy un buen soporte. Eso es evidentemente... Eh, necesario y es exactamente lo mismo que se hacía hace miles de, de años, cientos de años, cuando la gente dentro de su página web contaba que era honesta, que era sincera, que tenía buen soporte, que tenía buena atención al cliente, que era profesional y que llevaba 15 años trabajando en el sector. Pues ahora nos hemos pasado a eh, yo te voy a acompañar, soy diferente porque te voy a guiar de la mano, soy diferente porque eh, te voy a, a llevar por un camino de rosas, soy diferente porque eh, mi formación es la más completa. Estás diciendo exactamente lo mismo con otros términos. Es así, es así de real. Entonces, tienes que diferenciarte a través de lo que haces. Todo el mundo está bailando en, en reels, y está poniendo cartelitos, no hagas eso, busca otra forma de crear, crear contenido. Todo el mundo está creando carruseles de 10 eh, deslizables, no hagas eso, haz otra cosa. Todo el mundo dice que hay que publicar 25 veces al día, no hagas eso, haz otra cosa. Todo el mundo dice que para vender tienes que regalar una masterclass, no sé qué, automatizarlo, grabarlo... No vendas de esa forma, haz otra cosa. Piensa en acciones realmente diferentes. ¿Qué es lo que nadie está haciendo? Sal a la calle, observa, mira... Analiza dentro de nuestra vida en general, nos encontramos con muchísimas ideas de venta de otros negocios. No basta solo con mirar nuestro sector y a ver qué hace mi competencia, a ver qué hace este. Ah, dice que vende por historias y que sube una historia con solo texto y ahí vende. Pues voy a hacer lo mismo. Vale, pruébalo, evidentemente. Si, si te funciona, pues genial. Pero busca también cómo yo puedo hacer esto distinto. ¿Cómo puedo? yo aportar algo, algo más. ¿Cómo puedo destacar? ¿Cómo puedo demostrar que realmente soy diferente y que lo que hago es diferente? Eso es lo que tienes que hacer. Buscar acciones que demuestren que eres diferente. Si te apuntas a mi lista, no recibes un ebook, no recibes una masterclass. Lo hice en su momento, sí, pero he decidido que quería hacer realmente cosas diferentes. Entonces, te apuntas a mi lista. El valor, el contenido útil está dentro de los emails que te envío cada semana en donde recibes tres emails mínimo a la, a la semana y ahí vas a tener realmente... El contenido útil, no en un ebook que va a quedar ahí guardado en el cajón de tu escritorio y que no vas a leer nunca y que no vas a implementar y que no te va a servir para nada y en donde yo te digo tres chorradas porque además me estoy reservando para que tengas ganas de luego comprarme y no sé qué y no sé cuánto. No, no te hago perder el tiempo, ya está. Es una acción diferente. Creo una comunidad en WhatsApp. Todo el mundo se, bueno, puedes entrar, no sé qué, mi comunidad está siempre abierta. No, la mía No. Es gratis, pero no está siempre abierta. Puedes entrar en determinados momentos. Yo decido cuándo puedes entrar. Ya está. Es algo diferente. No te hablo de ventas en general, te hablo de ventas con Herseth. Ya está. Es algo diferente. Entonces, no se trata de decir soy diferente, lo que hago es diferente, sino de demostrarlo. Probablemente lo que hagas es diferente, Probablemente tengas una propuesta muy buena, seas un gran profesional, pero realmente no es algo tangible si no lo demuestras a través de tus contenidos y a través de tus acciones. Tienes que volcar toda esa diferenciación en lo que haces en tu web, en lo que haces en tu blog, en lo que haces en tu podcast, en lo que comunicas a través de tus redes sociales, en lo que comunicas a través de cada uno de los canales que tienes como parte de tu estrategia de comunicación digital. Tienes que animarte a salirte de lo establecido, a salirte de lo que está haciendo todo el mundo y probar. ¿Qué no funciona? Pues pruebas otra cosa. Pero prueba cosas distintas, cosas que sean realmente diferentes y que tu audiencia diga esta persona me gusta, dice que es diferente y realmente lo que yo veo es diferente. ¿Vale? Entonces, te animo a que ahora, ¿ves? Tienes tarea. Como te digo, siempre estoy incitando a la gente a que tome acción. No quiero que te veas este vídeo, te quedes con toda esta teoría y ya está. Quiero que tomes acción, que definas cuál va a ser ese tono de comunicación que va a identificar a tu marca ¿Cómo, en función de ese tono, vas a ir creando ese contenido? ¿Qué tipos de contenido? En vez de dar los tres consejos, los cinco consejos, los cuatro tips, los no sé qué, vuelca ahí tu propia identidad verbal, tu propia forma de comunicar, usa tus propios términos, ve creando ese universo verbal, ve creando ese formato de contenido que es distinto. Y en función de ello, también comienza a pensar en distintas acciones que la gente diga. Wow, esta persona es diferente, lo que hace es, es distinto, me, me, llama la, me llama la atención. Por lo menos me voy a reunir con ella para escucharla, ¿vale? Así que, lo dicho, tienes tarea y eh, también, por supuesto, te animo a que si aún no lo has hecho, ya es hora de que te suscribas a mi canal de YouTube y no te pierdas ninguno de los vídeos que tienes por aquí y los que van a venir como parte también de este curso de creación de contenidos orientados a la venta. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.